Pescado de primero y pescado de segundo, así fue el primer encuentro de Pedro Sánchez y Felipe VI en Marivent. Un pequeño retraso bajo un sol de justicia, y un perro policía como testigo de excepción. La esperada foto con Begoña Gómez y la reina Leticia se hace de rogar, una en cada extremo. Era su estreno y se le notaba. El Palacio de Marivent, residencia de verano de los Reyes en Mallorca, se ha abierto por primera vez este verano para recibir a Pedro Sánchez. En este país solo son puntuales las corridas de toros, resumió en diez palabras uno de los presentes. Tras doce minutos de espera, el nuevo presidente del gobierno subía la cuesta de acceso al palacio para encontrarse en la escalinata con Felipe VI. A simple vista, contrastaban los trajes del jefe del Estado y del jefe del Ejecutivo. El rey, de gris, camisa rosada pastel y la misma corbata que lució en la recepción de la almudaina. Pedro Sánchez, de azul oscuro, corbata marina y granate y camisa blanco nuclear, a juego con su cabello, cada día más aclarado. El presidente y su esposa Begoña Gómez, que se estrenaba en acto oficial como segunda dama, llegaron a Marivent en coches diferentes, con varios minutos de margen. Y entraron por puertas distintas. Sánchez por el portón principal que durante todo el año permanece semiabierto para los visitantes de los jardines que albergan esculturas de Joan Miró. Begoña Gómez, por la puerta metálica por donde accede el personal de seguridad y los periodistas. La fotografía que todos esperaban era la de la reina Leticia y Begoña Gómez juntas. Sin embargo, la única imagen de ese encuentro la ha tuiteado la Casa Real y ellas ocupaban los extremos. Los cuatro han comido en Marivent recuperando la tradición que suprimió Mariano Rajoy. El menú estaba compuesto por lomos de caballa en escabeche con brotes verdes y verduritas, pargo al horno con vimi al vapor y cebolleta asada y sorbete de cerezas. Y varón de Chirel Verdejo del 2016, vino de las bodegas Marqués de Riscal. Sánchez ha comparecido ante la prensa con aplomo y bajo un solazo de 32 grados después de la noche más calurosa del año que se ha vivido en la isla. El presidente se dejó preguntar cuatro veces y afirmó que la reina Leticia acompañará a Felipe VI en el, el aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils el próximo 17 de agosto. Durante el corrillo informal con los periodistas, ya sin cámaras, un periodista preguntó al presidente si durante su encuentro con Felipe VI habían hablado de don Juan Carlos Sánchez apretó, más, las mandíbulas y tras un empujón en el hombro dio por finalizado el encuentro. Testigo de excepción de la realeza, Melo, el joven pastor alemán que olfateó mochilas, cámaras y cuadernos en busca de explosivos. Ese perro es la bomba.